¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a todos. Vamos no buenos días a todos. Claro. Gracias. ¿Cómo está, profe? ¿Tantos Muy lunas, bien, tantos eones. Que dónde estábamos? No te he dicho, en tantos, tantos litros que no pasaba. Para no decir tantos weones. Que no nos contábamos. Claro, y a toda la gente que nos va a estar escuchando, porque este es el regreso, es la tercera temporada de Capital de los Sibios. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Más que nunca. Oh, yeah. Oh yeah, y si seguimos así, seremos la capital de los merluzos. Sí. Oiga, profe, nos fuimos un rato y quiero la cagada al mundo. Puta, hombre. Oye, estuvieron buenas estas vacaciones, ¿eh? Nos tomamos hartas vacaciones, diríamos. Sí, pues, hartas vacaciones. Bueno, sí. se, se tenía que quedar pues, alguna vez, profe. Sí, mucha gente estaba esperando el regreso ya la primera segunda semana de marzo, pero dijimos: no, ya no, hay, pues, hay gobierno socialista, ya no hay necesidad de trabajar, ya, ya somos sí. Dinamarca, ya somos Suecia. Oiga, eso es lo que me contenta haber llegado y haberme encontrado, que pues ya somos Nueva Zelanda. Claro, ya somos Nueva Zelanda. Sí. Con una pata en Nicaragua y en la otra en Venezuela, sí, pero. <risa> <risa> pero ya tenemos eso, ese aire de neozelandés, esos aires, eh, cómo decirlo, eh, no étnicos, sino que, ¿cómo se dice? Autóctonos. De, de, a, claro. No, increíble como, mira, el, ese aire que llega eh, a, a pescadería, bueno. <risa> <risa> sí, la pues, merluza vine, está barata ahora. Viene de, de ahí de Teatinos con Agustina. Por ahí, claro, <risa> por, ahí, por ahí empieza a sentirse la, la, la bucaná ahí. de aire sí, pues. a merluza. Exactamente. Oye, que mire, las consiguiencias de la vida cierran la calle Esperanza. Claro, pero ¿Ah? ¿tú cacháis dónde está viviendo ahora nuestro querido llamado presidente? El amado Lidl. ¿Sí? Eh, ¿No? ¿Dónde está? Bueno, es la calle más irónica, es la esquina más irónica de Chile. ¿Sí? ¿Sí? Es huérfanos con esperanza. <risa> bueno, huérfano con esperanza Es imposible esa cuestión <risa> Pero claro, él, él, él está viviendo ahí Oiga, dicen que no ha cambiado mucho el tema de la seguridad Ahí en, eh, en ese barrio eh, Creo que dos cuadras a la redonda Sí ha cambiado un poco Pero sigue sí, igual el mambo ahí Con eh, los eh, seres de luz eh, Que todas las noches eh, Se ponen a bambusear eh, Y hay harto Hay harto desorden ahí Tengo entendido que el microtráfico sigue muy potente Claro, es más, de hecho ahora parece que tienen clientes nuevos <risa> no bueno, me extraña No sé si me que, explico Ve que el otro salió a comprar ahí eh, Y la prensa decía Salió a comprar unos sanguchitos, venían con mayonesa A lo mejor venían con sobrecitos de sal pues. Claro, esos sobrecitos de sal de 10 lucas Claro <risa> Puede ser Ay, ay, ay. Don Estechon, ¿podríamos explicarle un poquito a la gente cómo va a ser la, la tónica de esta tercera temporada? Sí, pues, mire, va a ser más o menos similar a la de la segunda, ya van a haber unos poquitos cambios, no vamos a tener palabras la semana en esta ocasión. Porque eh, pensábamos que estaba un poquito de más, o no de más, sino que es igual eh, queremos darle cabida a otras eh, secciones y a otras noticias, o alargar un poquito más, digamos, los comentarios de las noticias que nosotros vamos dando, como La Vuelta al Mundo, Chile al Día y también las últimas noticias que vamos eh, haciendo al final del programa, las recomendaciones y eso. Excelente. Así que eso, muchachos. Eh, oiga, profe, como le decía, que la cagada del mundo y, bueno, pasan cosas en el mundo, así que vamos ahora con... La vuelta al mundo, la vuelta al mundo. Y no es de extrañarse que ya este mundo progresiste, que tan cambiado que tenemos, eh, tengamos este tipo de noticias, pues, profe. Oye, pero en verdad, el, el solo titular ya es... Para cagarse la risa. Mira, lo voy a leer con voz de señora afligida y gumpungía. ¿Ya? Sí, solo salió a asaltar. No le hacía daño a nadie. Madre de ladrón exige justicia por su muerte tras protagonizar asalto. Eso supongo que acá en Chile, ¿o ¿no? no? No, no. ¿No? No, es en Colombia. Sí, sí, Colombia. Sí, sí, Caribe. Bueno, podríamos igual haberlo esperado acá, pues. sí, claro. acá también las mamitas salen a hacer eso. Dicen, ah, pero si mi niño es tan bueno, si mi niño es tan lindo. ¿Te acordáis una vez que en el, parece que fue aquí en vivo, no, en un reportaje del, del 11, no me acuerdo bien, que mostraron un funeral de un choro porque la, la prensa lo había confundido con un narco y la misma familia llamó a la tele para mostrar cómo era el funeral y el loco, ¿te acordáis? Que le colocaron las últimas cosas que había robado arriba del ataúd. Creo que sí, sí, creo recordar algo de esa noticia. Y que la hermana parece que era, decía, el loco era entero asaltante, pero nada na que ir con traficante porque era asaltante y traficante hay una tremenda diferencia. <risa> y te decían, si el loco no le hacía daño a nadie y se salía a asaltar todos los días Pues llevar a su mamita, para a su mamita. Sí, pues si sí, para eso hay que estudiar en la universidad de la vida, ¿o no? Sí, oh, pero yo <risas> esa, esa vez también que vi impactado, decía, uy, la cagó. Porque estos locos en verdad se la creían, o sea, era, era su convencimiento de que eh, solamente asaltaban, que no le hacían daño a nadie. Po. Es como chulo. Sí, pues, igual que los de la convención. Claro, <risas> ¿cierto? Dice, profe, profe, solo salió a asaltar como todas las mañanas, le trayó la madre <risas> de un ladrón, identificado como José García, de 30 años, quien fue asesinado tras prot protagonizar un violento asalto ocurrido el sábado el eh, 26 de marzo en Guatemala. Ah, fue en Guatemala, no en, ¿En Colombia chuta. Sí, pues Ah, sí, porque ya, ya chuta. se está traspapelando Sí Empezamos con los Mandela Sí El episodio se produjo una vez que el individuo junto a otro compañero Hicieran parar un autobús con la clara intención de robarle a los pasajeros En el kilómetro 27.5 de la carretera Palín-Escuintla Informa Televisa en esta línea, los testigos informaron que los asaltantes sacaron sus armas y comenzaron a pedir las pertenencias de las personas que iban a bordo del vehículo. Sin embargo, la situación tuvo un giro para ellos. <risa> como cuando hay en la micro y de repente el loco se pone adelante y dice, ya cabro, ya sabes lo que viene y tú, fuck. <risa> claro, <risa> entrégate como Bill Ramera. Claro, sí, pero ¿para qué, vos? <risa> Y Dice, y es que en ese instante un pasajero se percató de que su vida corría peligro, por lo que repetió la acción de los asaltantes utilizando un arma de fuego con la que le disparó a García, hiriéndolo de gravedad. La madre del afectado se acercó al lugar de los hechos y en ese contexto pidió justicia para su hijo, quien más tarde falleció a raíz de las lesiones. Solo salió a saltar como todas las mañanas, él no le hacía daño a nadie, manifestó la mujer, cuyas palabras en un comienzo sorprendieron a los uniformados, puesto que no mostró ningún arrepentimiento por la acción cometida minutos antes por su hijo. ¿Estás seguro que no es de Chile esta wea, profesor? Sí, es que parece, se parece ¿Eh? mucho acá, viejo. Sí. <risa> bueno, se o sea en todo el mundo. ¿Mm. Pero yo pensé que el, el, el tema del flight, de digo, Se daba solamente acá. No, hay lugares que son más flight y que lo tienen pero, como un tipo de cultura de vida. ¿Pero flight como tal? Es que a lo mejor allá no, no ocupan la usanza flight, pero ¿Mm? sí son asaltantes. Claro. Dice respecto al otro asaltante, se escapó al momento en que García fue abatido. Ay, me sí, encima, los ojos solo el maricón. Sí, digo. <risa> Claro, sálvate solo. Sin embargo, finalmente logró ser capturado por la policía local. El sujeto fue identificado como Vidal Alfredo Barrías Herrera, de 26 años, quien también se encontraba herido en ese instante. Ah, o sea, el loco los repilió los dos, así, pa, pa, punta, balazo, así como ya. Sí, eh, pues. A el, el que se salva. Ya otra vez vi un video, de era era de Chile, sí, en donde trataron de asaltar un PBI. Y el PBI salió a, a repelerlos con el arma. Como sea, que eran dos, de me acuerdo, que venían en un auto, eh, parece que le quisieron hacer una portonazo o algo sea. La cosa es que el tipo le dispara a uno eh, Y los otros dos salen Uno sale en el auto, el otro sale corriendo Y el otro cayó al suelo Y iba tratando de escapar pero a gata Y los otros los de ahí. <risa> no, si los locos salvan de suelo nomás no, no se meten hay cachado que cuando los locos les disparan? Yo me he dado cuenta en algunos videos que he visto Como que la pata les queda como al revés Sí como, Dobla y al revés, sí, como que se le cortara algún nervio, una cuestión así Capaz, po? algún tendón, algún músculo, alguna vez. Puede ser alguna cuestión así porque en verdad es como súper extraño Y hay que echar sí, el tiro que es lo que ya está pedido Oiga, pero... pero no más extraño que esta noticia, pues, profe oh. Esta sí que, bueno, ya no... Es que en este mundo ya nada extraño, profe Todas estas cosas <risa> ya son como normales Esto también ha pasado yo creo acá ¿eh? ¿Cuál? ¿Mm? Ah, ya, ya, ya, ya Familia asaltada en su casa quedó detenida Ladrones los acusaron de malos tratos Esto sí que ya es que es total, güey Por eso le digo, ve que si ya se está normalizando esta, esta noticia o estas cosas Ya como que no sorprenden mucho Sí Los delincuentes recuperaron su libertad Pese a contar con antecedentes por robo y tentativa de homicidio Mira, ya, sí lindo Esta que tiene que ser de Chile <ríe> Una familia lleva detenida más de un mes ¿Más de un mes, güey? ¿Más de un mes? Sí. debido a que los ladrones que entraron a robar a su casa, denunciaron malos tratos de parte de las víctimas Puta, ahora se <risa> no, me viene el bombofica bueno al me viene el bombo el tiro <risa> <risa> no la habréis pegado no, sí, y llamaste a la policía no, cagaste <risa> claro, no, tendrían que haberle servido galletitas, tendrían que haberle esperado como esperan a, a los viejos pacuero? Claro. con galletita y un vasito de leche sí. los hechos ocurrieron en la madrugada del 23 de febrero dos delincuentes entraron a la casa y el dueño de la propiedad, junto a sus dos hijos, lograron atrapar a los delincuentes. Los agredieron y llamaron al 911. Lo que no esperaban era que al día siguiente del robo los tres fueran detenidos, y acusados de privación ilegítima de la libertad. Actualmente la familia está en prisión preventiva efectiva esperando el juicio, o sea, lo acusaron de secuestro. ¿De secuestro? Sí. <risa> bueno, Argentina no lo entenderías. No lo entendería. <risa> Argentina, un país con buena gente. <risa> en todo caso. ¿eh? Y nuestro Merluz anda por allá ahora que estamos grabando. Claro. Lo que no se esperaban... Eh... Ah, no, sí, eso ya lo dije. Eh... El abogado defensor de los tres acusados, Leandro de Micheli, argumenta que se trató de un hecho de legítima defensa mientras que el fiscal insiste que a la familia se le atribuye el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por violencia, que puede tener una pena de hasta seis años de cárcel. ¿En serio? Oh, oh weón, el mundo al revés. De verdad, este mundo está loco, profe, lo uh, no de vacaciones nomás. Los delincuentes Nicolás Laucha Tofanelli, hasta la polla, el sí, Laucha", claro, Laucha, y Alexis Obregón recuperaron su libertad pese a contar con antecedentes por robo y tentativa de homicidio. El 8 de abril se realizará la próxima audiencia para determinar el futuro de la familia. Los tratan como si fueran unos delincuentes más, declaró Alejandra, expareja del dueño de casa y madre de los otros dos detenidos. Pero, cómo, ¿qué tipo de justicia tienen allá? Bueno, yo acá también es lo mismo, ¿eh? pero no creo que lleguen a tanto. No sé si habrá habido alguna vez alguna noticia similar acá. Mira, lo más parecido, lo más parecido es cuando pillan a algún delincuente en la calle y lo empiezan a amarrar con papel a luz y lo empiezan a pegar entre todos se supone que no hay que hacer eso porque el delincuente te puede acusar de de malos tratos y tuviste preso, ya lo han advertido pero si los locos están asaltando tu casa no, porque se supone que ahí en tu casa es tu metro cuadrado es legítima defensa, o sea ¿Qué, qué, qué más podía hacer les vaya, los vaya a retar y les vaya a pegar en las manos así como le pegáis a los campechitos cantar <risa> en el poto no lo haga más, por favor o vaya a llamar a la mamá es que lo más cómico es que acusarlo. estos locos llaman al 911 y lo entregan a, a la policía entonces ahí no vio un, un secuestro, no, pues si no se ve secuestro o sea, lo no pueden okay. haber retenido mientras llegaba la policía, pero bueno, eso eso es lo normal no dejar que se vayan y eso que el profeta, allá ah, no tiene nueva constitución, ¿ah? ¿eh? Ay, ay, ay, ay, ay. No, pero te acordéis que acá pasa una cuestión más o menos similar, así como: Oiga, señor policía, señor carabinero, cuando llegáis a la comisaría, me asaltaron, ¿Eh? ya. ¿Y usted vio quién fue? Y, sí, pero no ¿lo puede reconocer? No, no tengo idea quién es. Ah, ya. Pucha, es que si no tiene la dirección de la persona que lo asaltó, no tenemos cómo informarle que usted lo está denunciando. Me pasó a mí, eh. ¿Y tú que es así como: Me está huyendo O sea. <risa> Oiga, pero de verdad está demasiado alrededor del mundo. La, la, la, la no, demasiado, profe. Ya. Es que en verdad esto sí que es insólito. O sea, <risa> en Guatemala, eh, pobrecito el niño que salía a saltar. Si sí, no le hacía daño a nadie, pero ojo que era trabajador porque lo hacía todas las mañanas. O sea, sa claro. salía tempranito a cumplir con su deber, A asaltar a la gente. Sí, pues. Y estos otros Así dicen: que... Hoy no me funcionó el, el asalto. Nos vamos a demandar, total, ahí los cagamos igual. Y pueden cagarse 6 años en la cana. 6 años en la oh, cana, por oh. En verdad, si esto resulta, yo creo que marcaría un precedente nefasto. Bueno, yo creo que va a resultar. ¿eh? Ojalá ya que, que no, viola... ojalá que no, que esta pobre familia... Mira, por lo menos ya, ya en cuanto más de un mes preso. Eso ya es suficiente. Oiga, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, no sé, por, por lo menos en Chile, se hallan se una casa por un delincuente o por una... No sé si vio la noticia a la través de una tipa que se fue de vacaciones y una familia flaite se tomaron la casa. Sí. ¿Qué pasa en esos casos? Porque la propiedad privada, por lo menos en la constitución que tenemos ahora, está bien resguardada y debería defenderse. Pero en la práctica no pasa. Por. Lo que ocurre es que... Pasa como toma, y por toma tenéis otro proceso para poder desalojarlo. Lo que tenéis que hacer, lo que lo que dijeron los expertos, es que tú tenéis que dejarlo ahí, Piola, y llamar inmediatamente a Carabinero y a la PDI y decir que te están robando la casa, que están asaltando. Entonces los van a pillar fragante adentro. Y eso es distinto, ah. porque ahí, ahí se los van a llevar detenidos, y ellos van a tener que aclarar si es que estaban eh, ¿cómo se eh, usurpando o no. Ahora, yo vi, no me acuerdo si fue en Argentina o en España, bueno, de mm. que unos locos habían tomado una casa, fueron a comprar, la doña de casa se retomó la casa Y estos locos la acusaron al juez Y el juez obligó a que la doña de casa saliera de su casa Ya No, en serio, <risa> buen, en serio Porque no, había seguido el debido proceso de desalojo No, sí. Este, ahí, ahí entonces sí. lo Ocupa tuvieron casa Grande. Claro, pero esto sí que ya es, es totalmente insólito Y el problema es que igual te da julepe, no sé pues, Imagínate, vos salías de vacaciones una semana Y cuando volváis te encontrás con que tu casa está tomada por flight Y andés con lo puesto. O que nos hemos salir a trabajar y al volverte a encontrar con, con una pareja de seres de luz Claro Que te dicen, no, usted tiene que aceptar acá, usted tiene que aceptar con un contrato de arriendo falso Claro No, bueno, sí está, está brava la cuestión No, profe, de verdad, el mundo está al revés Está demasiado eh, desordenado Hay que cuidarse mucho eh, En Argentina tenemos estos casos ¿ah? Bueno, y acá tenemos a un presidente Que salió de elegido sin estudiar El mundo al revés El mundo al revés, sí ¿Vamos a una pausita, Don Station? Vamos a una pausita, profe, ya volvemos Con más Capital de los Cine.